a todos, los saludo en este día ya a escasas horas de la Nochebuena, de la Navidad y al final casi del año 2021. Los saludo desde Filadelfia, donde estoy situado en los últimos tiempos, en interés de darle una explicación en el día de hoy, fruto de que el pasado 28 de noviembre, anunciamos oficialmente el retiro de los medios como prensa y he mantenido todos estos días eh, en tranquilidad, meditando y estudiando eh, Ayurveda. Ustedes saben, cuando eh, hice pública aquella carta con fondo amarillo, decía que estaba en, en conversación con una serie de médicos, amigos hindúes y de otras nacionalidades, que tienen que ver con el mundo ayurveda, fruto, estos encuentros vienen fruto de un problema de una de mis hijas que se le ha estado cayendo el pelo eh, rápidamente y por un problema también de acné en la espalda y parte de la cara. Esto me llevó ante la desesperación de ella a, a buscar alternativa y llegué a los ayurveda que vengo estudiando hace muchos años. Pero ahora pues ya me metí de lleno en lo que es el, el curso, eh, el estudio a profundidad y con varios doctores, entre ellos mi directo amigo Miguel Espaillat Guzmán eh, he podido avanzar en el estudio para poder procesar eh, aceites que tienen que ver con la caída del pelo, con el acné y con otros problemas de la piel eh, y que me interesó por el asunto de mi hija y quise meterme de lleno Invertir parte de, de los recursos Para poder crear una plataforma Y venderlo a un precio módico Viendo el, el avance que ha tenido mi hija En la retención de su cabello Ella tenía una, una cabellera abundante Se le ha ido cayendo después del, del COVID Pero hemos estado trabajando en esto Le voy a... ...hacer ya de conocimiento oficial... ...en los días por venir... Eh, ...podría ser a mediados de enero... ...cuando formalmente... ...le presentemos el producto... ...que ya se está elaborando... ...y se está trabajando en base... ...a productos orgánicos... ...totalmente productos de la tierra... Eh, ...sacando los aceites... Eh, ...jengibre... ...romero... ...cúrcuma... Eh, ...siendo productos de la tierra... Eh, cilantro, eh, anís, anís estrellado, clavo dulce, eh, vitamina E y una serie de productos que se producen fuera y que entran a los Estados Unidos de todas maneras esa es eh, la parte que voy a abordar a partir de enero que es lo empresarial ya retirado del mundo periodístico ¿por qué me voy del mundo periodístico? el pasado 28 eh, de noviembre yo cumplí 48 años en el servicio periodístico, eh, trabajando en medios internacionales y en medios nacionales dominicanos. Esto me llevó a ser parte de una estructura internacional en Radio Nederland, en Radio Habana Cuba. Me llevó a Radio Centreville como editor y director de Radio Centreville en Canadá. Me llevó como director de corporaciones de radio y televisión cristianas en la ciudad de Nueva York a través de Adonai Network y a través de Alerta TV Network. También fui editor general de radio UADO en UADO Reloj. Más mis aportes en la televisión, la radio y los periódicos en la República Dominicana. Es mi país de origen cuando en el año 1973 yo iniciaba llevado de la mano del periodista Miguel Cruz Tejada, que se divorcia del periodismo serio para convertirse en un mercader del periodismo. Eh, en ese entonces, 1973, yo decidí hacer un periodismo contestatario, un periodismo serio, pero que fuera documentado. Desde el 2073... Perdón, desde el 1973 hasta el 2021, pues yo mantuve una línea de denuncias eh, informativa, todas documentadas, que abordaron choques con dignatarios, con políticos internacionales, con políticos nacionales, hasta arribar a una serie de denuncias dentro ya de Estados Unidos, después que me hago ciudadano. Yo comienzo a hacer una investigación entre políticos hispanos, específicamente de origen dominicano, que dan al traste con una serie de denuncias que abarcaban desde el desfile eh, dominicano de Manhattan, pasando por el desfile del Bronx y terminando en la figura del de hoy congresista del Distrito 13 eh, de Nueva York, del Alto Manhattan, el señor Adriano Espaillat Rodríguez. Esto me trajo una serie de enemigos gratuitos, principalmente compañeros periodistas, que viendo eh, la forma de mis denuncias y ellos corrompidos por los políticos de adentro, por Adriano, por Idanis Rodríguez, por Carmen de la Rosa, por el propio Nelson Peña ya fallecido, y por parte del empresariado, más los políticos dominicanos, el periodismo dominicano que se hace en el Alto Manhattan, pues se fue de bruce, y todos los males que hoy tiene la comunidad, este grupo de periodistas que encabeza a Miguel Cruz Tejada, que encabeza a Manuel Ruiz, César Romero, Alduay Sierra, y otros que se han pegado a última hora, pues se fueron de bruces hasta el extremo, que se confabularon, con los sectores más negativos de la comunidad eh, dominicana de Nueva York. Esto acrecentó que yo ampliara mis denuncias hacia Adriano y otras personalidades de la vida pública. Pero también con esas denuncias responsables que estuve haciendo, vino también el, el ataque desmedido eh, y el aislamiento del extremo que la última llamada que recibo la recibo dos días antes de una decisión que yo había tomado un mes atrás de irme del periodismo. Y esa llamada la recibo el 26 de noviembre de este año por parte de un prominente periodista de origen dominicano que, clamando por una. porque yo bajara la presión, Adriano Espaillat. me hizo una serie de solicitudes. Y yo le dije, dile, Adriano, que no hay problemas. Eh, yo no tengo ninguna enemistad con él ni con ninguno de los muchachos que están en la vida política. Simplemente lo que hay es un... Lo único que hay es un, una divergencia en la conceptualización de la forma como ellos están dirigiendo la política en Nueva York. Pero que yo me retiro el 28 ya como periodista. Yo quería retirarme a los 50 años del periodismo, pero... Dada la situación y dado que el COVID también aceleró eh, presión por todos los lados y que la gente casi no está leyendo, yo caí como en una especie de frustración informativa. Tuvía información de todas las índoles, la gente no la estaba leyendo. Descendió eh, la cantidad de seguidores aquí en YouTube. Eh, YouTube también puso una serie de mordaza y ahí vino el problema de mi hija. Entonces ya le estaba prestando más atención. ...a este problema de salud de mi... ...de mi más pequeña hija y... ...entonces decidí meterme... ...de lleno en lo que era lo Ayurveda... ...que ya le hablé al principio... ...le dije a ese periodista, retomando... ...que... ...no iba a meterme en nada y que me iba a dedicar a estudiar... ...hasta enero... ...perfeccionar cosas con unos médicos amigos hindúes... ...y de otras eh, latitudes del mundo... ...con los cuales yo mantenía comunicación... ...pues bien... Dicho esto, me retiro y cuatro o cinco días, quizás una semana o dos semanas después, aparece un boletín informativo por internet que alguien me envía y me pide que le ayude, le manifiesto que ya yo me había retirado del periodismo y que había desmantelado todo. Aunque me quedé con todos los archivos y he seguido buscando información, para un libro que ya estoy escribiendo sobre los males de los políticos en Nueva York y de los líderes de Nueva York, que haré público en cualquier momento, documentado lo que ha hecho cada quien desde 1997 hasta la fecha. Eh, estoy armando todo ese material con un link a una página que va a aportar links adicionales pero con audios y videos para fortalecer el libro si alguien quisiera consultar documentación y parte de esa documentación que voy a sacar en ese libro también la voy a colocar en internet para que la gente tenga acceso a un banco de información libre de los datos que durante 48 años yo pude haber acumulado desde el 1973 a la fecha ese periodista que me llama me, da, me hace la solicitud en favor de Adriano. Luego yo me entero que él era parte de los eh, beneficiados de Adriano porque él primero comenzó atacando a Adriano. Luego aparece el periódico este que le digo, El Amolador. Es un periódico virtual en formato PDF. Me mandan un primer número para que yo lo, lo analizara y lo ayudara. Yo vi el periódico. Hice unas cuantas preguntas, pero le manifesté a las personas que están detrás de él... ...que no me interesaba participar en periodismo ya, porque yo quería tener un descanso... ...y me había dedicado a estudiar eh, algo que quería hacer, como mi última plataforma... Eh, ...ya al final de mis años, y quiero estar tranquilo con, con las nietas... ...yo tengo varios nietos y quiero disfrutar mi, mis muchachos, que no lo hice con mis hijos porque estuve inmerso en el periodismo, yo siempre cogí el periodismo de forma seria. Cuando hablo de este periódico, El Amolador, lo que quiero es desligarme totalmente de, de lo que están detrás de él. Me gusta el formato, ayudé en el diseño, pero no lo dirijo, no tengo ninguna participación, parte de las informaciones que yo están vertiendo, pues salen de notas que emiten periodistas dominicanos, de Nueva York y los medios en inglés que tienen que ver con el alto Manhattan y con el liderato dominicano. Dicho esto, aclaro la situación, eh, sí me comprometí con los que están tirando ese periódico virtual que yo podía ayudarlo en la diseminación, en la divulgación del periódico dependiendo el contenido siempre que no bajara el formato que ellos me habían presentado le puse a disposición unos 300.000 mil email de los cuales unos 100 mil 125 mil se distribuyen en el área triestatal en formato email mucha gente está también diseminando este periódico a través de chat que se realizan en YouTube, en Telegram, en Twitter y también en en WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp. Yo no tengo el Twitter mío está conectado con mis páginas que han sido desmanteladas. Al menos la de Facebook yo la desmantelé porque cuando la vuelva a subir será ya como empresa. Eh, de los aceites y de las cremas que se están preparando y que yo me quiero dedicar a eso. De toda forma, mi único vínculo con el periódico este es la distribución. En eso voy a ayudar siempre que el grupo que está detrás, que son periodistas retirados de origen dominicano, hombres y mujeres, eh, mantengan la línea que hasta ahora han mantenido en tres números que yo he recibido. Dicho esto y aclarado esto quiero que ustedes estén claro aunque me retire del periodismo como lo estoy retirado sigo pendiente a los problemas de la comunidad y si en un momento determinado se necesitare mi opinión tengan la seguridad que la voy a dar con la misma firmeza y la misma fortaleza que la he dado siempre me voy sin un centavo del periodismo me voy sin ningún compromiso con nadie. Me voy sin un centavo en el banco, sin ningún compromiso político con ningún partido de origen dominicano, ni dentro ni fuera. Soy simpatizante del Partido Republicano en los Estados Unidos. No soy un militante activo del Partido Republicano, pero tampoco soy un miembro de accionar dentro de la estructura de Nueva York, de este partido. Simplemente salgo a votar cuando hay elecciones tanto estatales como nacionales, federales y no voto única y exclusivamente por el partido republicano que es al que estoy en el que estoy inscrito sino que dependiendo las propuestas que hagan los candidatos sean demócratas, sean independientes o sean eh, republicanos por esa parte me inclino. Hay elecciones en las cuales no he votado y hay otras en las cuales me he inclinado por demócratas o por independientes. Me he desligado un poco del de contacto informativo dominicano porque estoy en el asunto de los aceites. Asesoro algunos medios en el plano internacional periodístico y asesoro algunos eh, aspirantes a políticos y a posiciones políticas Dentro de los Estados Unidos Dejo esto en claro Para que no se vaya a pensar Nada que no tenga que ver con la verdad Con la realidad En ese tenor Yo lo que he hecho es Entrar en un estado de tranquilidad En un estado de paciencia En un estado de estudio Y quiero dejar esto bien claro eh, 48 años después Yo debo agradecer a Gabino Núñez Rosa que me dio la primera oportunidad en Moca a Miguel Cruz Tejada a pesar de que estamos muy muy muy divididos porque él se divorció del periodista serio, honesto y capaz que yo conocí admiré para plagarse al oro corruptor, debo agradecer que en mi mis primeros pininos en los medios de comunicación lo di Llevado de la mano de Miguel Cruz Tejada. Debo agradecer también a Nicolás Grullón Alba, que me dio la oportunidad en Radio Ideal, también de Moca. A Joe F. Santos, que fue de las primeras personas que creyeron en mí cuando comencé a incursionar en la televisión y me ayudó en lo que era la semióptica y otras cosas. Agradecerle a Winston Arnaud, fallecido, ...que me llevó a Tribuna Democrática y a Noti Tiempo. Agradecer a los compañeros de Radio Mil... ...que me acogieron también como parte de la familia. Don Rafael Herrera, a Don Emilio Ornes... ...a Don Carlos Tobal, a Don Julio Jaime Julia... ...al Doctor Rubén Lulo Yite, a Pantaleón Salcedo... ...a Don Víctor Lulo Guzmán... ...a Bruno Rosario Candelier... ...y a una serie de figuras de mi pueblo que me abrieron las puertas... Eh, en un momento que yo necesitaba abrir sendas para poder hacer trabajos auténticos y trabajos reales en el periodismo eh, romántico de ese entonces. Agradecer sobremanera a la gente de, de la Universidad McGill de Canadá que me permitieron entrar a Radio Centreville y darle forma a aquella estructura eh, internacional de televisión y de radio en Montreal, Canadá, porque sin ello hubiese sido imposible que yo hubiese dado el salto internacional que di. Agradecerle a Javier Puig, que me dio todo el apoyo desde la universidad y desde la estructura que era Radio Centreville mientras yo vivía en Montreal. Agradecerle a a Ignacio Ramonet, a Jesús Quintero, eh, ambos españoles, uno en Francia a través de Le Monde Diplomatique y, y el otro a través de la televisión de Andalucía y Radio Televisión Española, el apoyo que me han brindado hasta hoy. Ah, en, <coughs> perdón, agradecerle también a Min Cruz, que me, me dio la oportunidad de desplazar mis conocimientos periodísticos a través de los cónclaves internacionales que, a, que se hicieron y que se hacen todavía en Nueva York y en otros puntos del mundo. Agradecer a tantos compañeros internacionales que me respetaron, me vieron como amigo y me vieron como maestro. Agradecer a miles y miles de mujeres que me siguieron a través de la Casa de las Amazonas y la Casa de los Gladiadores en Facebook, Darle las gracias a Anthony Ward porque fue una pieza angular para mi acercamiento con la gente de Google y la gente de, de YouTube. Darle las gracias a muchos políticos aquí que también me tendieron la mano. Máximo Padilla, aunque al final me divorcié de él. Eh, no tuve ningún encuentro con él. A Cirilo Moronta, que también se divorció de la realidad, pero que en su momento también fue una pieza amiga. Cira Ángeles que me reuní con ella en varias oportunidades para tratar asuntos que tenían que ver con la comunidad. Al principio, cuando llegué, el apoyo que recibí de Ana y García Reyes, del hostos Community College, al reverendo Rubén Díaz, al reverendo Frank Almonte, al doctor Ricardo Reyes, que también me dio la mano, Richard Toscano, y una serie de piezas importantísimas que me tendieron la mano en, en Nueva York. Quiero eh, agradecer quizá una de las piezas que más creyó en mí en esos 48 años del periodismo que fue Don Ulises Polanco Morales, eh, CEO, el propietario del Canal 29, Teleuniverso Canal 29 de Santiago, a Juan Ramón Gómez Díaz, que cuando hizo el acuerdo con Teleuniverso, entonces era teleoperadora nacional, eh, entendió... Mi forma y mi estilo de hacer periodismo. Juan Bolívar Díaz por el apoyo que siempre me dio eh, mientras yo viví en la República Dominicana. Agradecerle a tanta gente, a tantos compañeros, a tantos amigos que en el trayecto de estos años pude ayudar a lograr su sueño eh, de llegar a los medios de comunicación eh, de la República Dominicana. Lo mismo aquí en Nueva York. Agradecerle a aquellos que me adversaron y me adversan, porque nunca pudieron llegar a mi cerebro, ni nunca llegarán. Yo aprendí que el periodismo, la comunicación, era un sacerdocio, y como tal lo llevé, llevado de la mano de Ernesto Cardenal, llevado de la mano de Omar Torrijos, llevado de la mano de José Francisco Peña Gómez, de Joaquín Balaguer, que fue mi gran mentor, y a esta gente le agradezco toda la sabiduría y todas las enseñanzas en materia de cómo hacer un periodismo serio. No le guardo ningún rencor a ninguno de los que me adversaron, bajo ningún concepto. No tengo razón para guardarle rencor. Al contrario, le agradezco que me hicieron crecer, y al, al hacerse mis enemigos me permitieron crecer más porque tuve que estudiar más, tuve que adentrarme más, tuve que disciplinarme más. Y tuve que recogerme más porque eso me evitó hacer vida pública abierta y choques frontales innecesarios con gente que de una o de otra forma eh, son mis colegas. Agradecerle al CDP eh, Nueva York y Santo Domingo porque me vieron como su peor enemigo cuando fui su mejor aliado, porque le señalé, le apuntale las cosas. Agradecerle a una serie de figuras de Nueva York que sin ser periodistas quieren dar clase de periodismo y tienen carnet y se hacen llamar periodistas cuando nunca han entrado a una redacción y tampoco saben redactar. Agradecerle a todos aquellos que me abrieron las puertas para que yo diera seminarios, conferencias y que tuviera conversatorios con amigos de la comunidad. Sobre todo agradecerle a Mayra La Paz, que tuvo el valor, siendo secretaria general del CDP en Nueva York, de abrirme las puertas para que yo dictara las primeras conferencias a comunicadores en Nueva York recién llegado en 1994 a esta ciudad, fruto de un choque con el entonces vicepresidente de la República, Jacinto Peinado. Gracias, gracias de corazón. Me retiro con honores porque me retiro por la puerta ancha. Me retiro con pocos diplomas, porque con Balaguer aprendí que cuando uno toma un diploma, un pergamino o toma un trofeo, simple y llanamente está firmando una carta de fusilamiento que se llama agradecimiento. Pero también aprendí con Balaguer que estos regalos, pergaminos, trofeos, placas, no son más Qué cosas amarillentas que solamente embadurnan paredes y ensucian las mismas. Gracias a todos, gracias a los pocos a los que le acepté premios. En esta pandemia me quedo muy solo porque de siete, ocho o diez amigos, amigos reales, solamente me quedan tres. Seis, el COVID se lo llevó, entre ellos periodistas, actores, publicistas, comunicadores, seis amigos probados en las buenas y en las malas. En ese tenor, al quedarme solo, pues he tenido que recomponerme, reafirmar mi amistad con Anthony Ward, con Bolívar Almonte, Víctor Morisete Romero y con otros amigos. Quiero agradecer también el apoyo que he recibido de muchos compañeros en el plano internacional, agradecerle a las federaciones y a los concilios periodísticos internacionales todo el apoyo que me brindaron. Aquí agradecer eh, el estímulo de mucha gente, me adversó y me respetó que me criticaron con altura pero siempre con respeto el caso de Zeni Díaz el caso de Radamés eh, López, el chofer de Adriano Espaillat aunque yo lo adversé y lo he enfrentado eh, las veces que hizo alusión de mi nombre lo hizo con altura no me faltó el respeto el mismo caso de Jaime Vargas, que desgraciadamente Jaime pagó los platos rotos de Adriano porque él se erigió como la pieza matriz sobre la figura de un hombre bruto que no entiende política ni asimila que en política hay que estar adelantado cuatro, cinco y hasta ocho cuerpos y advertir el peligro a distancia. Adriano no asimiló la capacidad de su mentor Jaime Vargas y a mí me correspondió entonces enfrentar a, a Vargas y a otros. Pero debo reconocer la capacidad de Jaime Vargas, un hombre muy amplio mentalmente, con amplios conocimientos, desgraciadamente colocado en un escenario que no es el de su cerebro, es el escenario de Adriano, porque Adriano lo rodean, ...una serie de miopes y de tarados mentales... ...y el cerebro de Jaime demasiado amplio... ...demasiado grande para estar ahí. Desgraciadamente también Jaime... ...chocó con la ley... ...no se acoge a una serie de preceptos... ...jurídicos... ...procesales y políticos... ...y no puede hacer lo que está haciendo. Pero... Eh, ...ante Jaime... ...me quito el sombrero... ...le agradezco... ...cada vez que emitió sus comentarios... Para referirse a mí lo hacía de forma indirecta, nunca fue de frente y las críticas que pudo hacer la hizo siempre con altura. Lo mismo debo decir de José Acosta, con quien tuve varias divergencias por eh, saturación de notas que me enviaban a los emails desde la oficina de Adriano. Pero también José Acosta mantuvo una postura alta, de seriedad profunda y las veces que, las pocas veces que me llamó, lo hizo con mucha altura. Le agradezco también esa forma eh, disciplinada y protocolar. A Roberto Lizardo, que porque hice una crítica y acusé a Adriano de hablador documentadamente, se declaró mi enemigo, pero yo a Roberto lo admiro, lo quiero y lo respeto por varias razones. Una, porque es un muchacho sano y otra porque es mi compueblano, Alex Mucano. Entonces no veo a Roberto Lizardo como un enemigo. Como tampoco miro a algunos periodistas a los que enfrenté como adversarios. Simple y sencillamente ellos tienen que sostenerse y mantenerse. Y si no hay forma de conseguir dinero, ellos van a buscar la forma que sea para vender una imagen de abundancia cuando es realmente una realidad distinta, que es la de pobreza. Los comunicadores de nosotros, dominicanos, sobre todo los del Alto Manhattan, son muchachos humildes, de tracto muy pobre, que lo único que tienen es un micrófono para buscarse la vida, comer y poder pagar un cuarto la mayoría. No les guardo ningún tipo de rencor. Agradecerle a Rafael Pujols, agradecerle a una serie de muchachos que están en la televisión y en la radio dominicana, que han mantenido en alto el nivel de la, moca, de la dominicanidad, sin comprometerse y sin corromperse. Y por ser tan serios, lo han mantenido al margen un grupo de sabuesos que se han inventado premios para sacar dinero, porque no son premios que se dan bajo una logística, y bajo un, un escrutinio honesto, usted paga, a usted le dan un cartón. En el mismo caso se da con los pergaminos que se otorgan desde las oficinas políticas, que esto se hizo un carnaval, se hizo un desastre, porque a cualquier pelagato le dan una proclama del Congreso, de la Asamblea, del consejo, gente que no se lo ha ganado, muchos de ellos que son verdaderas eh, arpías sociales. Usted no puede relajar la posición que usted ostenta ante la sociedad para darle una proclama a cualquier gato o viejo ratoncito sin formación. Entonces, eso se cualquierizó y le quitó importancia a este tipo de reconocimientos. Pero, de todas formas, ya. Finalmente, quiero agradecerle a todos el que me hayan permitido eh, estos minutos en estas horas próximo a la Navidad. Dios me lo acompañe, Dios lo ilumine a todos, que este 24 y 25 de diciembre eh, puedan tener la lucidez para pasar eh, horas con la familia y pensar en lo que vamos a hacer a partir del 2022, que será un año altamente difícil porque entramos en una etapa de colapso universal en virtud de que podríamos ser atrapados por una hambruna que azote al planeta entero y puede también haber golpes de estado, eh, guerras, Pueden haber cosas muy difíciles o podremos ver cosas de las cuales no estamos acostumbrados a ver. Pero también tenemos que prepararnos eh, y saber que muchos de nuestros compañeros, amigos y familiares podrían morir en los días por venir fruto de muchos malestares que afectan el planeta y la descomposición de los polos magnéticos más guerras intergalácticas que la gente no entiende lo que es pero que están pasando de todas formas quiero desearle a todos desde lo más profundo de mi corazón una muy feliz navidad un próspero y venturoso año 2022 a pesar de la tristeza que a muchos nos acompaña y pedirle que se preparen Traten de ver lo menos noticia posible. Hagan una agendita eh, personal. ¿Qué emisoras quieren escuchar? ¿Qué periodistas quieren seguir? Pero no abran un abanico de muchas informaciones porque ahora mismo no se sabe qué es verdad y qué es mentira fruto de la desinformación existente en los cinco continentes. A mi República Dominicana desearle lo mejor, pedirle a los dominicanos que piensen en el futuro de sus hijos, que traten de organizarse, que traten de reencontrarse con el amor, con la paz, con la armonía. El pueblo dominicano está altamente dividido, está lleno de odio, está lleno de raíces de amarguras, está llena de resentimientos. A los dominicanos de Nueva York que se preparen, no piensen en político, Prepárense académicamente, prepárense laboralmente, estudien inglés lo que no lo saben, eh, hagan cursos de cursos eh, cortos, mm, mm, carreras eh, que tengan que ver con plomería, con albañilería, eh, cosas simples que los robots no podrán hacer y que tendrán que hacerlo los humanos. La alternativa anti antirrobot. Carreras técnicas, no carreras largas. Eso de ser médico, ser abogado, eso está pasado de moda porque hay miles que se van a quedar sin trabajo. Traten de hacerse ciudadanos en cualquier país donde se encuentren para que tengan normas y reglas amparadas en los países en los cuales viven. Es cuanto puedo decirle. Gracias por comprenderme. Me voy del periodismo 48 años después porque ya no tengo más nada que hacer. Desde un simple pasador de discos en una discoteca de emisora hasta el más alto escenario que fueron las Naciones Unidas, ahí estuve. Escogí todos los escenarios, desde el más pequeño hasta el más grande. Siempre disciplinado, siempre faltando, eh, faltando a la vida pública abierta para dedicarme a la vida interna, a los estudios, a la formación, a la capacitación. Fui un soldado disciplinado de mi sueño, que era la comunicación. No le falté el respeto a nadie de forma directa. Nadie puede decir que lo maltraté, que me ensañé, porque a cuantas personas critiqué, lo hice de forma documentada, sin tocar su vida privada. Me enseñaron que en periodismo hay que saber diferenciar la vida privada de la vida pública. En tal sentido, me voy en paz con Dios y conmigo mismo. Feliz Navidad y feliz año 2022 a todos. Ya nos veremos en un nuevo formato informativo que será el asunto de los aceites que junto con un grupo de amigos voy a presentar en el mes de enero por comenzar. Dios con todos y hasta un nuevo encuentro, amigos. Feliz Navidad, Feliz Nochebuena, Feliz 2022. Hasta entonces.